Hacer y ahora, okay, buenos días a todos. Mi nombre todos. es Carlos Flores. Carlos Flores. Eh, en este momento trabajo con a el equipo de CDN, CDN, CDN, CDN, pero CDN. CDN, pero llevo en la comunidad de internet bastante tiempo. Entonces la idea hoy es hablar un poco de, de contenido, contenido y demostrarles cómo, cómo son los, y los contextos, contextos y los números para que, para que tengan claridad, claridad de lo que, que me estaban me hablando en el foro anterior de la evolución de los ISPs. Entonces, en este primer fase cero, como yo lo llamé, el 100% del tráfico de los operadores está viniendo de tránsito. Entonces ven que hay algunas cosas que tienen aquí en el gráfico que aparecen los proveedores de tránsito, los IXP, en algunas partes se llaman nap y los CDN o los cash. En Brasil tenemos una particularidad y esa particularidad, particularidad es que en las ciudades eh, grandes, grandes como Fortaleza, como Fortaleza Paulo, Río, Sao Paulo, Río, Porto Alegre, Alegre, ahora Londrina, y Londrina y Brasilia, ahora el, tráfico Brasilia el, el tráfico está entonces, creciendo entonces, bastante. Eh, entonces, cuando, cuando un proveedor un pequeño proveedor se conecta pequeño al PTT, generalmente obtiene porcentajes, obtiene de tiene el 70% de su tráfico cinto, de ahí, en el peor de los casos, cinto, de y en el caso de Sao Paulo, algunas veces alcanza volúmenes de hasta 90%, y el otro 10% viene por tráfico el resto, el 10%, viene eh, en la fase, de, fase 3. La corté aquí por temas de tiempo. Aquí, aquí el, proveedor de tiempo tiene, el proveedor ya tiene... CDN. En ese caso ya tiene el 30% del tráfico y el 40% va por tránsito. En la fase 5, sí. es el mundo ideal de lo que estaban hablando ya de y cuando las personas ya tienen un esquí técnico para ser capaces de manejar comunidades de BGP, políticas de enrutamiento, tiene un servidor de flow para analizar su tráfico, eh, tiene RPKI, tiene un montón de cosas. Continuamos con el 60% en la parte inferior, ya, ya tiene el 20% por un, Ixp, por un IX, un 10% por un proveedor de PI generalmente. Conexiones de origen con Latinoamérica. Origen, Básicamente, América, China, cuando se Brásica, hablan de, conexiones, México, de, origen, conexiones, de origen, conexiones de origen, los países que tienen más contenido de en los casos son México, Colombia, Colombia, Chile, México, Argentina, eh, Perú está México, eh, Colombia, China, eh, evolucionando Perú, en este momento y eh, obviamente Brasil, Brasil, que es un gigante Brasil, que, Brasil, tiene que tiene el punto de intercambio que más, que más grande del país. mundo. No lo dije en portugués para que no vean que estoy defendiendo a Brasil. Y por último quería entregarles estos números: el 60% del tráfico de internet es streaming; el 8% según el último estudio en la pandemia, tráfico de juegos; el 20% total del tráfico en un operador son redes sociales; el 12% se distribuye; el restante se distribuyen archivos compartidos y almacen. Entonces ahí tenemos Dropbox, Zoom, eh, Google Drive y todos esos tipos de aplicativos y una propaganda aquí para la que es muy importante y es que por favor todos los ISPs que están en el proceso de estar comenzando a configurar BGP, cada uno tiene que tener su ASN. Si ustedes quieren crecer como tal, si quieren, crecer, si quieren ser autónomos, si quieren ser independientes, si no quieren depender de los de, de, de, de tránsito tienen que hacer ese no proceso. proceso. No, no pueden ver eso como un gasto, es un, no es un ecosistema y todas y las partes del ecosistema son necesarias. necesarias. No quiere decir que porque ustedes ya tengan todos los servidores de CDN no van a necesitar el proveedor de tránsito. Siempre van a necesitar un proveedor de tránsito. Si la energía se va, si la fibra se rompe, si el peeling que tenían con alguien en el enrutador se cae, si el IXP tuvo una falla, entonces eh, independiente de los porcentajes y se ven aquí a mano, a mano derecha. Ustedes tienen que ustedes tener todos los actores dentro del de ecosistema. De Siempre é, é los, los, Ixp's, los ecosistema. Siempre IXPs y los proveedores de tránsito son un, una parte e muy importante del muito, ecosistema muito importante que ustedes ecosistema tienen como proveedores de internet. Sí. Sí. internet. Muchas sí. gracias. Excelente con el tiempo, Impresionante cómo venimos. Quedate cerca por cuando vamos al bloque de preguntas al final. Porque ya, cuando al final vamos a tener un bloque de un aplauso para Carlos.